San Jerónimo es un municipio de Colombia localizado en la subregión occidente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Sopetrán y Belmira. Por el este con los municipios de San Pedro de los Milagros, Bello y Medellín. Por el sur con Bello, Medellín y Evejico. Y por el oeste con Evejico y Sopetrán. Su cabecera dista 35 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 155 kilómetros cuadrados. La documentación sobre la historia de San Jerónimo es muy, por fortuna, muy abundante, detallada y confiable, dado que en este, uno de los municipios históricamente más importantes del departamento de Antioquia Antes de llegar los conquistadores españoles a esta región y a grandes rasgos, y particularmente antes de llegar al vecino valle de México, ella estuvo poblada por tribus aborígenes de Ibéjicos y Peques, ambas pertenecientes a la familia de los Lutaves. Cuando llegaron los Ibéricos se conoce que otorgaron varios nombres al lugar, siendo el primero San Juan del Pie de la Cuesta, que fue cambiado solo un año después por el de San Jerónimo de los Cedros, todo esto aproximadamente entre 1613 y 1616. San Juan del Pie de la Cuesta era en realidad un vasto territorio de propiedad personal del gobernador de la provincia, don Gaspar de Rodas. Estas propiedades cambiaron varias veces de dueño sucesivamente y se comprensieron compraban y vendían por 50 pesos, más o menos, de la época. Pasado el tiempo, ya por 1757, la Gobernación de Antioquia, creada por decreto del Partido de San Jerónimo de los Aderos. Fecha que se considera oficial como la de la fundación del municipio. Actualmente San Jerónimo ha adquirido una nueva vida y, frente a así se han abierto muy amplios escenarios para el turismo, los negocios de propiedad de raíz y diversos sectores económicos más, tras la inauguración del túnel Fernando Gómez Martínez, obra de ingeniería que ha reducido a la mitad del tiempo de recorrido entre la capital del departamento de Antioquia y Medellín y este distrito. Este túnel a la fecha de esta publicación es más largo de Colombia y Latinoamérica. Este municipio ha sido conocido también como la Tierra del Cacao. Es uno de los paraísos turísticos de Antioquia. Su clima cálido es uno de los factores que atrae a turistas. Su infraestructura hotelera es de, la, de mejor calidad en Antioquia. El municipio está ubicado cerca de Medellín con una excelente vía de acceso y con el túnel de docente como gran atractivo. Fundación del Municipio, 22 de febrero de 1616. Fundación del Municipio, 1757. Fundador Francisco Herrera y Campuzano. Se vive en un corregimiento, El Poleal y 29 veredas, entre las cuales están Buenos Aires, Alto Colorado, Mestizal, Senequeta, El Pomar, Los Alticos, Las Estancias, El Calvario, El Chocho y Quimbayo. Tiene comunicación por carretera con Sopetrán, Evexico, Santa Fe de Antioquia y Medellín. Nombre antiguo, su primer nombre fue San Juan del Pie de Cuesta, que más tarde se cambió por San Jerónimo de los Cedros, hasta terminar simplemente en San Jerónimo. La principal corriente hídrica es el río Aburrá, que atraviesa la cabecera urbana. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.